Hola te aviso que estoy haciendo una intro para el canal, pero sigue las redes sociales de Alan El Soldado y verás esa intro. Pero el editor hará la intro. Acaba de salir la versión 2.22 de Pixel Boom 3D en Android y iPhone. Y Alan dará un resumen de la actualización gracias ahora, sacame del sótano. La nueva actualización de Pixel Gun 22.1 ha llegado a nuestra tierra milagro. ya no están pero bueno, ya sí. para empezar quién traerá esa nueva selección quédate para saberlo a lado. comenzamos el evento para empezar tenemos una armadura que ha generado Mucha polémica la y como se ve en la comunidad, de Facebook, Discord, en los grupos, en, en las redes sociales de Nacional. Se ve mucha polémica. Como dato extra, un oh, minuto que con ver el siguiente material entenderás perfectamente. Había sí, un el que podías conseguir todo eso que no llegas a conseguir Tengo una de ellas. Chale, mí. Ninguna de estos. Chale, por Quiero cortar la ver... ¡Me quiero cortar la verga! ¡Me quiero cortar la verga! ¡Me quiero cortar la punta de la verga! Eh, el arma, la el armadura se llama defensiva-defensiva y se consigue mediante cruces ah! Pixel Pass Pero vamos con el Pixel Pass Este se llama Pixel Pass de Guardianes de la Tierra, protege el planeta el más que armó. Esta arma está el arma C.H.I.C.L.E.1 O chicle si no quieres una goma de mascar Bueno, tenemos el lanzador de dinamita que me recuerda mucho a la pistola falsa pan, del Joker con, con personajes como la reina de las ¿Quién ¿no? escribió esto Yo me doy el nombre, es rastro chicle, tiene un rastro, eh, un rastro de salud real, que se llama chicle peque es amor, rastro, bombardero fiable, tanque, todo el terreno, porcadinamito, rata una nueva mascota avión fiable, depósito de alienígenas y resultados, mata alienígenas, mutilador de alienígenas planeador de alta tecnología de ejecutor y el AK-5.53 Mapa de nuevo continuando agregaron el mapa aserradero que es así El está en los siguientes modos de juego Resultado Yo no merezco decir si es buena o mala Editor Yo voy a llegar y voy a decir Asco, punto <risa> No, qué fregadera es esa Pon el de misa, el clip de misa Ese mero Es bellísima, es perfecto es mejor de lo que esperaba, güey Recuerda que si te gusta ver este tipo de videos Déjame tu like Porque con esto me apoyas muchísimo Pero muchísimo A seguir creando este tipo de contenido Suscríbete si no lo estás Ya que si te suscribes me no apoyas también Y bueno, deja tu like Comparte con tus amigos Para que te de dar like Y dejarte mi agradecimiento Comenta aquí abajito si quieres este, Alguna otra cosa, no sé Que te ayude a hacer cualquier otra cosa Así que gracias, y me debo Recuerden, contados, unidos, no va a ser nada de chistes No, no me aquí, por no, favor, no a las 3 de la mañana ah. Vámonos aquí